Hola, ¿qué tal? Les agradezco el que se suscriban a este canal, el que me sigan todos los días con las evidencias paranormales que ustedes me mandan y que también me sigan en TikTok, en Instagram, en Facebook. Les agradezco inmensamente a todos los que hacen posible que en las noches se haga la transmisión de Encuentro con lo Desconocido o Moco. Gracias por su apoyo en este próximo 2022. Afortunadamente apareceremos nuevamente en televisión con History Channel. Así que es una muy buena noticia para toda la Legión Oxlack. Y hoy les traigo un video también para analizar. Un video paranormal. Este nos lo mandó un suscriptor desde Colombia. Voy a leer lo que nos mandó en el WhatsApp. Dice lo siguiente. Hola Oxlack, saludos. Amador Urrea desde Sogamoso, Colombia. Esto ocurrió en mi pueblo. Es curioso porque no hay tanto viento como para moverse así ese objeto tan pesado, está hecho de metal y es muy pesado, además esa calle tiene una pequeña curvatura por lo que ese carrito está en bajada. Vamos a ver el video para que entendamos mucho mejor lo que nuestro amigo nos mató, el video fue captado por una cámara de seguridad. Aquí vemos claramente que el vehículo se encuentra estacionado pues correctamente y de pronto el manubrio se dobla. Eso es muy extraño porque si ponemos atención en el manubrio vemos como una fuerza invisible hace que se dé la vuelta. De pronto el manubrio da una vuelta muy fuerte. Esto hace que el carrito por completo gire en su propio eje. La persona que estaba cerca de este corre a detenerlo porque si no lo hubiera detenido, este hubiera seguido su movimiento. Una de las características extrañas que tiene este video porque una fuerza invisible dobla el manubrio. Segundo elemento extraño es la fuerza con que el vehículo comienza a rotar en su propio eje. La fuerza es tal que incluso se sube a la banqueta. No puede ser posible que el viento pudiera hacer esto, ya que las casas se encuentran a los costados y esto no permitiría que una ráfaga de viento entrara por alguno de los lados e hiciera el movimiento del carrito. Pero no es así, la calle no se encuentra de bajada, está completamente recta y solamente sucedió que una fuerza extraña desconocida hizo que este carrito metálico se moviera con tal fuerza que incluso se subiera a la banqueta. Si alguien ha pasado por algo similar, pues nos podría escribir en los comentarios y poder comenzar a darle respuesta a este enigma que nos llegó desde Colombia. Recuerden que todos los días les subo un video para analizar y que entre todos podamos descubrir la verdad. Y si tienen alguna evidencia paranormal, mándenmela a mi correo, arroba, gmail .com, o también, y mucho mejor, a mi WhatsApp que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Nos vemos hasta mañana.